¿Qué pasa chavales? Bueno, vamos a por la, por el nuevo mapa del tesoro de esta semana 2 De la temporada 5 de Fornite Ya sabéis que estamos buscando todos los tesoros Y este está aquí, ¿vale chicos? Donde he marcado cerca de Oasis Ostentoso Vale, nos vamos a dirigir a por él Y lo vamos a coger Después de cogerlo, nos echaremos unas partiditas Como siempre, una partida después de cogerlo Y a ver qué tal sale y la estrella está. Vale, tiene que estar por aquí. ¿eh? Vale, vamos a por aquí. No estaba arriba, eh, chicos. Con cuidado que no nos matemos. Mirad, aquí está la estrella, al fin. Y al cabo, donde hemos marcado, bajamos para abajo. Cerca de la roca esta y de los Captub. Cogemos la estrella y ya la tenemos. Vale, a jugar.